Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a la voz de Ultratumba. Como siempre, me da mucho gusto saludar aquí a mi eterno compañero de este programa Néstor Velázquez. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo te va? Hola a todos, bienvenidos a la Voz de Ultratumba. Este eh, vamos a decirlo así. Ente macabro dentro del mundo del internet De la comunicación y de la información Sobre todo para relajarnos este fin de semana Desafortunadamente el día de hoy Lamento decepcionarlos Hoy hay agua pura, agua purificada Así es este día de hoy Estoy en plena recuperación De la como si La vacuna del COVID Y la vacuna especial AstraZeneca Y caramba, hijos de su madre si el mundo nos odia con AstraZeneca se desquita Está ruda, eh o sea, yo cuando fui con las primeras dosis Sinovac, así de, ah, no pasa nada, tantito me dio sueño, tantito me dio temperatura alta y eso, pero con AstraZeneca hoy sí, voy cobrando conciencia, con eso te digo todo, me fui a vacunar a eso de las 10 de la mañana, regresé aquí a la casa más o menos como a las 2 de la tarde, entre que te vacunan, pase firme y eso, etcétera, etcétera, regresé como a las 2 y medio quise trabajar, no pude, me dormí, lo siento mucho, jefa, si estás viendo este programa, por favor, ofrezco una disculpa. No me corras, por favor. De muchas, sí. no, no, no me corran, por favor, necesito esta chamba. Así que, pues, por eso, o sea, por eso no contesté las llamadas. El Zoom estaba como loco, la, el Teams, el, iba a decir el Tinder, no, el Microsoft Teams, el, el corporativo. En fin, fue una locura el día de hoy, pero afortunadamente, para el, la voz del pueblo, estoy aquí para seguir colaborando, pero... Desafortunadamente para mí, pues creo que me espera una noche muy larga. Estoy empezando a tener otra vez fiebre. Hace rato me di un baño, estuve otra vez como que tomando mucha agua. Y por alguna extraña razón dicen los médicos, no tome nada hasta dentro de 48 horas. Y pues, adiós fin de semana porque no puedo tomar nada. Entonces, estamos aquí ya en La Voz del Pueblo preparando este capítulo de La Voz de Ultratumba. Señoras y señores, permítanme, pues... Eh, hacer, hacer un cambio de voz Porque después de todos los hombres de mediana edad Por alguna extraña razón No asustamos siempre, siempre, que hable, siempre que se habla de sustos Siempre es una niña pequeña O una señora ¿Qué onda con nosotros? Los hombres no, no, no asustamos Así que yo creo que para dar susto Para provocar ese sentimiento de miedo Voy a empezar a hablar Más o menos así Como una especie de niño pequeño y De repente ustedes estén en su casa Y oigan esta voz es... ah, ¿Y mamá. por qué no? De repente se empieza a escuchar una canita. Es? Vámonos, así que arrancamos la voz de Ultratumba, pero arrancamos la voz de Ultratumba este fin de semana. Espero que lo puedan ver con sus familiares porque venimos ahora sí a desenmascarar charlatanes. Vamos a platicar de esta onda. Así es, amigos. Esos que sí dan miedo y son de mediana edad son los que se llaman Brian y te dicen en la combi mi gente, ya se la sabe <risa> Eso sí te da miedo ya cuando suben por ahí Pero no son este tipo de sustos que el día de hoy vamos a analizar Precisamente con este tema que viene a continuación En esta eh, llamada sección de La Voz del Pueblo La Voz de Ultratumba Y bueno, más ni menos vamos a comenzar Con esto que era una promesa ya desde el año pasado Si no mal recuerdo que es el análisis de todos estos sujetos mequetrefes o personas que nos han hecho eh, creer que realmente han encontrado pues, eh, fantasmas o entidades demoníacas dentro de sus investigaciones en las cuales pues, realmente eh, habla en, en genérico de este tipo de investigadores de ser pues, un totalmente... Fraude, vil y cochino. Fraude. ¿Empezamos con el pez más gordo o quieres empezar por, por los copiones que, que hicieron eh, el póstumo a este sujeto que... Pues ya todos tenemos el radar, ¿no? Es Carlos... No, vamos a lo grande. Vamos señor. a estas anastesis. La raíz Carlos. del mal, la raíz sí. del engaño, la raíz de vesículas destruidas por entes demoníacas es Carlos Trejo. Es, eh, no sé si sea un comunicador, no sé si sea un divulgador, no sé si sea un no sé qué, pero él se asume como un cazafantasmas, él se asume como un <ríe> profesional del esoterismo y esas cosas. Si usted nos está escuchando, nos está viendo desde otro país o vive bajo una piedra y no tiene como noción de quién es este cuate, Carlos Trejo es un señor, no sé cuántos años tenga, pero se ve corridísimo en terracería y se ve una persona, sí se ve una persona de barrio, es un hombre difícil de describir su indumentaria, pues es como la del típico gandaya, del típico motociclista de, de ya el viejito clásico motociclista que va recorriendo el camino en estas motos que vas así, así como así, con chalecos de piel este, Cosas brillosas, etcétera, etcétera Y desde luego, pues sí también Ay caray, yo traigo barba de candado Bueno Tu este, barba de candado pero y cosas así chita, nada más. Entonces, este, Carlos Trejo Pues es este cuate, ¿no? Desde luego es una persona ruda Es una persona de barrio Que se avienta a los golpes Y bendita el momento en el que vaya a decidir Ponerle una tunda a Alfredo Adame Pero esa es otra faceta de su vida la que nos interesa el día de hoy es su faceta como cazafantasmas y cuando hablamos de fantasmas, hechos paranormales y Carlos Trejo nos van a faltar comillas y el tamaño de las comillas, aunque digamos comillas gigantes nunca van a ser suficientes porque Carlos Trejo eh, es una persona que ha estado en televisión a nivel nacional en televisión nacional aquí en México y al ostentarse como un cazafantasmas, pues toma la parte de comunicar estos sucesos que ya hemos también nosotros tomado aquí en La Voz del Pueblo, que siempre decimos, no hay una explicación lógica, no hay una explicación contundente a estos, a estos sucesos, y por lo tanto deberían de ser estudiados de una forma seria, que algún científico tomara el método científico tradicional, y que prácticamente pues, dijera, a ver... Suceso, sombra en la ventana, día tal, etcétera, etcétera. Y estarlo observando, estarlo replicando, estarlo comprobando con grabaciones, con sucesos. Y pues eso sería como muy importante. Sin embargo, nuestro querido amigo Carlos Trejo no, no es nuestro amigo, eh, no no somos su amigo. O sea, no es como retóricamente. Este personaje pues, lo que hace es tomar los videos que la gente le mandan, porque dudo mucho que él tome una cámara o lo que sea. O sea, no lo hace. Y lo que hace, y le ha dado como mucho éxito, es en que las televisoras, pues todo esto a final de cuentas, la divulgación de los elementos que pues suceden o no suceden ¿no? o no tienen como una explicación, a final de cuentas es contenido que, que se divulga y al divulgarse, pues llama la atención, ¿no? La gente dice, ay mira, sí, ahí se vio, por ejemplo, aquí ahorita que está el blur en el fondo, van a ver que se mueve algo, la cortina y todo el mundo va a decir ay por ahí anda algo feo no sé qué o van a ver que se mueve lo que queda de mi perro por ahí atrás pues Ajá. entonces todos esos todos esos sucesos en este momento no tendrían como una explicación y todos vimos un fantasma todos vimos ahí al perro del infierno cosas así horribles no entonces cancerbero, y al no replicarse, al no tener una confirmación de qué está pasando en ese momento, es algo que no tiene explicación, y qué es lo que fue, híjole, no, pues es, una, es un ente demoníaco, es el mal, es este la, la abuelita que se murió hace años, no lo sé, todo ese tipo de cosas, ya lo hemos este, manifestado aquí en La Voz del Pueblo, pues son elementos que muchas veces se asocian a recuerdos, a culpas, a elementos que traemos como personas pues se van comunicando. Entonces, cuando hay estos testimonios, por ejemplo ahorita, Ay, se está moviendo la cortina acá atrás y no sé qué, se lo mandan a estos personajes y estos personajes lo difunden de, de forma masiva, pues empieza a ver todo esto alrededor. Recordemos que el contenido en la televisión que nosotros observamos, pues lo pagan las marcas para que compremos sus productos. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues es algo inexplicable, es algo no sé qué, genera mucha visión, la gente va y lo pues, observa y tan eso pasa que pues durante muchos años nosotros también estuvimos viendo en la televisión estos asuntos, entonces observábamos a este cuate con su indumentaria, que la verdad es, pues, es un cuate muy rudo, ¿no? O sea, dices, güey, che Carlos, trajo y su, su outfit, pues sí genera como, como interés, ¿no? Así bien rudote, etcétera, etcétera. Y cuando se, se empieza a difundir... Dices, está, está bueno, como entretenimiento lo ha estado poniendo sin embargo, sin embargo, este cuate ha creado toda una industria alrededor de esto Tiene una página por ahí que creo que ni siquiera ha pagado Casafantasmas.com Creo que es casafantasmas.com.mx, algo así sí. Donde sí. supuestamente pone estos fantasmas, estos entes, estas cosas Y además cobra un curso, hablando de que estamos en la era de los cursos Carlos Trejo es precursor De estos cursos de humo Y de cosas raras porque a final de cuentas Yo recuerdo cursos De Carlos Trejo por ahí del 2004 Del 2003 que salía En la televisión en, en programas Como otro rollo y cosas así Este cuate decía únanse a los Cazafantasmas y, y, y cobraba El curso, cobraba, no, no sé cuánto Cobraba, o sea sí había este, como interés De ver cómo era el curso Pero nunca le di seguimiento <coughs> Perdón entonces, este cuate cobraba el curso, la gente iba a su curso, te graduabas como cazafantasmas y difícilmente tenías acceso a, al siguiente nivel, que ya era ir con él a las investigaciones, ir con él a otras cosas y no sé qué. No sé qué incluía el curso, pero como exintegrante de una pirámide, de una estafa piramidal, puedo decirles que seguramente el curso, <coughs> perdón, incluía un chaleco, una credencial que te ostentaba como cazafantasmas. Una foto autografiada de Carlos Trejo. Y a lo mejor un grabador de audio o algo así. No creo que realmente haya sido un producto de calidad. Y, y esta cosa, o sea, estos, estos cursos que Carlos Trejo se pues, empezó a, a formar un pequeño imperio. De hecho, allá le ganó la tos al Néstor. Vamos a, a poner aquí dificultades técnicas. Adelante. Está atacando el fantasma de... <risa> de... El Carlos Trejo ya te mandó un ente maligno a... desde, desde su más oscuro lugar me mandó un ente maligno a ahorcarme y a que me asfixie. Pero sí, les repito, Carlos Trejo empezó a formar esta especie de imperio con mercancía, con cursos, con pósters, o sea, cualquier tipo de cosas que fueran comerciable, Carlos Trejo lo empezó a hacer. Y de ahí, pues obviamente ya se de, salió del área de un estudio digamos para científico o paranormal y se volvió un divulgador no es un científico no es un locutor no es no él es alguien que igual recibe el contenido lo lee a su manera de entenderlo difunde como algo paranormal que es algo que está horrible que no se puede explicar y cosas así y lo y lo vende lo vende como contenido, entonces nosotros lo vemos en la televisión o donde sea, a nosotros al creer que lo estamos viendo gratis, ay sí, Carlos Trejo, por Carlos Trejo ya se lleva una la nota, entonces el Carlos Trejo entra dentro de la línea de la charlatanería 100%, podemos meter en ese mismo costalito, vamos a hacer un costalito de charlatanes, y el padre de todos estos es Carlos Trejo, Después ya pondríamos ahí a Carlos Muñoz, por ejemplo También es este dentro de ese costalito Makes Entonces, ajá, ha de ser el nombre <risa> Y aquí, pues muchos empezaron a decir que sí O sea, es que el contenido de este tipo vende O sea, llama mucho la atención Y por decir vende no quiere decir que nosotros paguemos Véndeme una historia No, claro que no Lo que nosotros hacemos como observadores es Veo el programa y en ese momento que estoy obteniendo el contenido gratis Lo que hace la televisora, lo que hace la agencia de publicidad, lo que hace la agencia de marketing Es decirle a la marca, por ejemplo a Pepsi y le dice este, Mira Pepsi, aquí tenemos un grupo de un millón de personas que van a ver tus comerciales Páganos un dinero, Pepsi paga ese dinero, sale el comercial y nosotros los observadores le estamos pagando con atención no porque digamos así de... ¡Ay, Carlos Trejo, toma! Digo, habrá gente que de plano haya creído en estas charlatanerías, en estas tarugadas Porque sí, o sea, a pesar de que tiene un nivel de seriedad que hemos respetado en la voz del pueblo La difusión del contenido que Carlos Trejo maneja y la forma en la que la maneja Si pues, sí, básicamente es, eh, con perdón de la palabra, básicamente... Es un circo, o sea, no es algo que digas tú qué científico es estar viendo un cuate que llega. El cuate llega en motocicletas, no porque esté mal, sino porque está tomando mal el enfoque de, de la difusión. O sea, nos quiere decir que es una especie como de científico, como de un cazafantasmas, etcétera, etcétera. Sin embargo, toda la parafernalia, todo el merchandising, toda esta cosa no apunta a otra cosa más que a sacarte uno tu atención, O sea, la atención que nosotros le pongamos a este sujeto, pues es como que es le, nuestra paga a él. Y luego a él pues, le pagan las marcas, le pagan las televisoras, le pagan las agencias de publicidad por ofrecer este contenido. Y pues mientras más morboso, mientras más eh, irresponsable, irrespetuoso y, y dañino sea, pues sí, desafortunadamente la masa lo ve porque pues, dice, ay, Carlos Trejo, y no sé qué, y no se explica, y no sé qué, ¿por qué? Porque es esa parte de la mente humana, es esa parte del conocimiento Que quedamos en blanco completamente y no podemos explicar Y si nosotros hemos tenido como una experiencia de Ay, fíjate que el otro día estaba lloviendo y pasó la sombra en la ventana Y no tengo una explicación de qué diablos era eso Y de repente alguien más lo replica Pues existe esta cosa que se llama como mimesis Que es cuando te empiezas a integrar al entorno Y por eso todos empezamos a... A ponerle atención a Carlos Trejo, porque pues, todos tarde o temprano hemos visto algo, hemos escuchado un silbido Hemos este, sentido el airecito por acá, no el de la Rosa de Guadalupe, no, sino que ese de que de repente estás trabajando y sientes así como que uf, Y así, ay caray, qué fue eso, no tengo forma de expresarlo E imagínate que lo ves en un medio masivo, exacto, imagínate que lo ves en un medio masivo y dices No soy el único Sí, está pasando, ¿no? Entonces empiezas a, a buscarle, a jalarle el hilo a esta información y te empiezas a dar cuenta que pues, sí, sí hay algo parecido, si sí hay algo que supuestamente lo está estudiando, pero la verdad es que no es cierto. O sea, basta con darle una leída al, al bestseller mundial, a la obra maestra, magistral, no sé cómo decirlo. O sea, ni siquiera El Quijote o algún otro libro que podamos así tomar llega al nivel de cañitas, escrito por Carlos Trejo. Y es un libro de entretenimiento, o sea, y es que en México desde cierto punto de vista, aunque tenemos una cultura muy rica, eh, sí. Mi Clan y todo ese tipo de cosas, los nahuales, los alush, todos, todos los elementos que me digas que son paranormales en México. Pues no son como explotados correctamente desde, desde el punto de vista del entretenimiento Y de repente llega este cuate por ahí de los 90s, 80 y escribe este libro loco de cañitas En el que les explota no sé qué, iban en el taxi, chocaron y que de todo eso Y además te lo ensalza y te lo adereza con un tinte de todo eso pasó, todo eso fue realidad Y si en sus casas a lo mejor viven esto, pues puede ser que a ustedes les pase Pues obviamente el libro se va a vender, pero así ¿Por qué? Porque llama mucho la atención todo este proceso porque, como repito, o sea, no hay una difusión de estas historias, no hay un manejo correcto de estas ondas. Estamos hablando que México es un país que confunde miedo con susto y susto con suspenso y susto con terror. Entonces, si llega, oh, ¡ah, buh! ¡Ay, Es una película de miedo. Claro que no. Entonces, desde ahí empieza todo el hilo y desde ahí tenemos todo esto. Y después de Carlos Trejo, o sea, ya sabemos que Carlos Trejo es el mayor de todos, es el eje troncal de toda esta charlatanería fantasmagórica, de toda esta fantasma, fantasmería. ¿Esa palabra existe? No lo sé. Pero de, de toda esta parafernalia, Carlos Trejo es el eje troncal, es el mayor difusor de él. Antes de Carlos Trejo, ¿quién estaba? No sé, creo que Pedro Ferris con un señor que decía, no olvide mirar al cielo. La mano es, peludeo. Ah, la mano peluda. No, fíjate que la mano peluda. Se me olvidó el nombre o, de este loco. Fue es como a la par, ¿no? Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz van parejos. Van, van como desarrollándose en un arco de historia, van como parejos durante el tiempo. Pero Juan Ramón Sáenz fa... este, fallece antes. Y también él. Tomaba en cuenta este tipo de cosas o sea, Todas las llamadas Quien vivió entre los años 95 no, 85 y 95 Quien haya intentado llamar en esos años A una estación de radio Y su llamada haya entrado al aire Por favor déjelo en los comentarios Porque le vamos a regalar No sé, una, un saludo o algo así Porque no hay presupuesto todavía para regalos Pero le vamos a regalar un saludo Porque a final de cuentas Yo recuerdo que cuando era niño Siempre quise llamar al Radio Alegría O a estaciones de rock una Y nunca... Nunca en la vida entró una llamada Para poder llamar a una estación de radio Orbitada. Y qué casualidad Qué casualidad que a estos cuates Siempre les entraba una llamada Siempre tenían ahí gente esperando la llamada Porque a final de cuentas Yo creo Sí creo fervientemente Que las llamadas que recibía Juan Ramón Sáenz de la mano peluda Eran actores de voz O actores de doblaje que le llamaban Y difundían una historia Y con los efectos de audio a final de cuentas pues son herramientas muy válidas no y les echaban dar la mente a la gente que pues, por lo regular es gente que ya está cansada, es gente que está trabajando gente que a lo mejor son personas que están trabajando como veladores como un turno nocturno y de repente estás escuchando ese tipo de cosas empatizas con esta información, empatizas te, te jala al morbo sí te da como cierto interés y si eres escéptico pues también le pones atención porque dices ah está bueno el chismecito pero si no eres escéptico, si, si traes como la creencia a lo mejor religiosa Y co coincide en tu mente el, el área del infierno y el área del cielo Y todo ese tipo de cosas, desde luego que cuando empiezas a ver que hay una especie de purgatorio En el que las almas se quedan en medio y se quedan como fantasmas Claro que en ese momento te va a llamar mucho la atención esta información Y de ahí es donde empiezas a pagar con tu atención Cada que les pones atención estos compas reciben dinero tu atención es el producto de su, de su mano de obra y su mano de obra de Carlos Trejo, su mano, su, su manufactura, pues por decirlo así, pues son estos contenidos y de ahí pues, se devana mucho que los cursos, que la mercancía, etcétera, etcétera. Y todos, todos los que se han ramificado a partir de este eje troncal, de este núcleo, eh, todos funcionan más o menos similar. Vamos a ir descubriendo cómo se van a ir, ir haciendo. Pero Carlos Trejo es como el precursor de toda esta onda. Y de hecho, ahí amigo, para complementar esta observación al respecto de este compadre llamado Carlos Trejo, realmente también fue una manera como fortuita de, de en la que se incursionó en este tema de los fantasmas. Puesto que lo invitaron a, me parece un programa en TV Azteca, no sé si en Televisa, no recuerdo bien el documental realmente tomé como los generales pero este cuate de la noche a la mañana le dice a un productor así como que pues necesito contenido como para este horario de las 4 de la tarde entonces este cuate se pone a pensar y dice ah pues yo tengo una historia unas historias de terror que me pasan en mi casa ¿no? entonces ya va y le dice a este productor el productor dije ah pues está está como que buena tu tu historia, este, jálate un día para acá para, para ver qué se puede hacer, qué se puede producir con esto. Entonces, este cuate le ve la, la, el abanico de posibilidades que le está brindando esto, ¿no? Realmente no era, como bien dices, ni comunicador, ni reportero, ni realmente un investigador. Yo creo que ni siquiera se imaginaba que iba a terminar siendo el autodenominado cazafantasmas. Eh, él eh, inventa este, esta falacia de Cañitas porque, sí amigos, si ustedes lo siguen o leyeron este libro, ya se desmintió. Su propia hermana, cuñados, primos, gente muy cercana a él desmintió la historia. Ya confirmaron que realmente fue un, un montaje de Carlos Trejo desde el principio, que pues obviamente lo que quería era generar algún tipo de contenido y lo que hizo fue este. Pues eh, generar por lo menos eh, cañitas, y, e incluso, pues, eh, si, no sé si lamentablemente o, o por la carencia de autores con este tipo de, de contenido en México no estaban presentes, pues Carlos Trejo se volvió un boom, un boom eh, bestseller y todo eso. Sí, sí, es verdad que vendió muchísimos eh, tomos de este libro, pero realmente fue. ...a base de mentiras y engaños... ...y eso es lo que sigue construyendo hasta el día de hoy... ¿no? ...bueno, creo que al día de hoy... Uh, ...se dedica a algo más decente... Eh, ...por ahí produce... ...escenografías para juegos de... ...de diversiones de terror y todas esas... ...cuestiones... Eh, ...que tengan que ver con los espantos... ...pues sí le sabe el negocio... ...y realmente es a lo que está haciendo... Eh, ...en los últimos días... ...pero de hecho... es ...por ahí... Eh, cuando lo estaban como desenmascarando en estos programas, siempre ofendía a las mujeres que le decían que él no era el, el, la persona que desea ser, ni le había pasado lo que había dicho que le había pasado. Y siempre su, su máximo insulto hacia ellas era, era que eran prostitutas, ¿no? Que trabajaban en Tlalpan o ¿no? en La Merced y no sé qué. Y era como su máxima ofensa que siempre le decía a las mujeres. Incluso a su hermana se lo dijo. Yo te saqué de la prostitución. Luego una, hubo una intervención, cuando apareció una hija que tenía por ahí perdida, este, La empezaron a pedir como temas de pensión y cosas por el estilo, y que le, le vuelva a decir a la mamá de la chava. También fue un desliz en mi carrera, en mi vida, me metí con esa que era prostituta de la merced, ¿no? otra vez con la prostitución, como si realmente era como lo más eh, bajo que él conocía, era como catalogaba a las mujeres. Pero sí, amigos, eh, realmente ya se desmintió, eh, ustedes mismos lo verán, ya no está tan presente en los medios, a menos que sea por pelearse con el Adame, porque hasta eso no, le robó, según Adame, un contenido que él había producido y lo presentó como suyo, y por eso se empezó a hacer como de, de una rivalidad importante al respecto de, de lo que hacía Carlos Trejo en Televisa, por lo menos... Y como este hay muchos más que ya le vienen pisando los talones o que ya lo rebasaron. Bueno, Badaboom empezó a crear este tipo de contenidos en algún momento del canal. Me parece que el día de hoy ya tienen tendencia de hacer como contenido de tipo noticioso, pero realmente pues sí, este, la aprendieron en la escuelita a Carlos Trejo, ¿no? de montar. Desde el actor que va vestido de bata blanca en un cementerio y que es tomado a lo lejos, estos chicos pues ya también lo realizaron, ¿no? Y ya se vieron por ahí muchos videos que fueron virales de badaboom que supuestamente están en un cementerio. Aquí lo vamos a estar pasando. <coughs> Espero que no nos pongan copyright. Pero eh, se resume a que ellos, eh, según hacían visitas de de su producción y de ciertas personas dentro de, de Badaboom a estos lugares, ¿no? De, de panteones, porque era como lo que estaba en tendencia en algún momento aquí en la plataforma en YouTube. Estos chicos de Badaboom, pues es eh, más que nada una cabeza general. No recuerdo su nombre. Aquí vamos a poner el nombre de la persona que estaba al frente en este momento de Badaboom quien detonó este tipo de contenidos en el canal y realmente también por ahí fueron eh, vistas eh, muchas cosas al respecto de alienación a las mujeres de, de faltarles al respeto en vivo de quitarles sostenes, trajes de baño etcétera dentro de esta eh, pues pretensión de llegar a ser los número uno como ven ahora ya Badabun está en, en un nivel que no que está casi inexistente y ya realmente no está muy presente en el algoritmo de YouTube. Pero eh, ellos son también los que han montado este tipo de circunstancias y muchos más, ¿no? Más menores que, que ellos han tratado de, de copiar la fórmula de irse al cementerio a dormir y pasar ahí, y investigar. Hay gente en, en Facebook que he visto que cada ocho días se mete a los panteones ya hasta encuentran este, así como zombies, vagabundos. <ríe> o sea, ya se descontroló, no ya no hay manera de, de visualizar realmente un contenido que sea serio, una investigación profesional que lleve incluso detectores de movimiento, de plasma, de otro tipo de, de, sen, de sensores que puedan captar est estas anomalías en el ambiente. Como ya lo hemos visto en el video pasado, que son captados en cámara, porque pues, precisamente estos, estas entidades que por sí solas eh, está comprobado que existen, porque se ha documentado desde hace muchos años, eh, pueden ser eh, capturados de esta manera con este tipo de sensores. Realmente me dio también risa un comentario que hacía por ahí Carlos Trejo, ¿no? en una entrevista que tiene muy reciente con el tal Gus en donde le decía que su proyecto era congelar un fantasma, no sé, en, en un líquido, creo que dijo nitrógeno un gas así que era muy frío, y que lo quería este, congelar en, en este plasma para poder eh, tenerlo así casi como en exhibición de fenómeno de circo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ya está cayendo en la demencia este sujeto, creo que vio muchas películas, por ejemplo, la de 13 fantasmas, ¿no? Que tenía... Este, latina y unos hechizos en los vidrios Y ya no podían escaparse los fantasmas Está muy buena Bueno, está palomera, ¿no? Realmente es una película eh, ya un poco vieja Un poco pasada, pero creo que ha envejecido bien Ustedes la pueden llegar a ver <coughs> No sé, Néstor, por ahí Si tú tienes algún comentario de estos compas de Badaboom O realmente... Nunca les pusiste mucha atención a sus contenidos de espantos que mostraban. Nunca nunca le puse atención que cuando, por ejemplo, vas a ver un contenido, si no te dice dramatización y de repente ves gritos, ves chicas, pues muy guapas las niñas, son niñas, a 41 años que tengo yo y... ¿Qué edad pueden tener estas morras? 25, 30 años máximo. Pues son niñas, o sea, realmente están, son niñas jugando a ser actoras y acto, actrices, perdón. Están jugando a ser actrices en esta onda y ves gritos, ves exageraciones, ves todo este tipo de cosas. Yo creo que Badaboom, eh, no, nunca puse atención a Badaboom de ninguno de sus contenidos. Es, eh, me parecían como muy exagerados, me parecían como muy telenovelescos todos estos contenidos y desde cierto punto de vista yo crecí con la generación de radioactivo 98.5 odiando toda la televisión o sea para 1990 yo, todo lo que voliera a exageraciones, mujeres en semidesnudas gritando sus diálogos que no se aprendieron y entonces eso me, me generó un red flag como dice la juventud hoy en día en TikTok me generó un red flag sobre estos contenidos, ¿por qué? porque empezábamos a ver exageraciones, gritos, etcétera etcétera para empezar eso de que vas a un panteón así, que tratas de ingresar y no sé qué. No sé en la Ciudad de México si sea tan sencillo hacerlo, pero por ejemplo aquí no se puede. Hay una barda, hay una reja, hay un per una persona que llega a Sierra, etcétera, etcétera. Y no se puede. O sea, para que pudieran haberlo hecho, tuvieron que haber llegado a algún tipo de arreglo monetario, corrupto, lo que sea, para poder tener a la gente ahí adentro. No es nada que puedas hacer nomás porque sí. Entonces... Ahí está la primera parte en la que podemos enterarnos de que todo eso es un montaje, es sumamente falso Yo quiero hacer una especie como de remembranza a los eslabones perdidos Los eslabones perdidos entre Carlos Trejo y Boom, pues es incógnito de Facundo Facundo hacía toda esta onda mucho antes de que siquiera así... Facundo decía, ahí anda una niña, mira güey, que no sé qué Y ponían a una chavilla, hija de la producción o algo así Y volteaba y amiga y, y, y todo eso era actuado Entonces, cuando entendemos que Badabú heredó todo esto O lo arrebató para hacerlo ellos mismos, difundirlo Ya podemos entender el tipo de contenido que va a ser Y a quién va dirigido Repetimos, es gente que por lo regular... En la mayoría de los casos quiero pensar, quiero asumir, quiero creer en mi pueblo Quiero creer en el pueblo bueno y sabio Que ni siquiera le ponen atención O sea, es contenido desechable Que van a dejar nada más ahí para que haga ruido mientras estás este, trapeando Mientras estás lavando el carro Mientras está la máquina, la fresadora o cualquier otra cosa Y por eso ponen este contenido Y ese contenido pues, hoy en día, aunque lo dejes corriendo cuenta las visitas, ¿no? Cuánta gente no entra solamente a, a, nomás a poner el ruido porque realmente no saben ni qué están viendo ese es el, eso fue lo que ha nutrido a Badaboom, entonces Badaboom hereda todo esto y con sus talentos uh, estoy usando mala palabra, pero Allen, <coughs> estas personas que se presentan en cámara replican estas historias ahora con una dramatización, con un nivel exagerado de todo esto y entonces, si esto ya no tenía un estudio eh, sólido, si esto ya no tenía un estudio serio Con Badaboom eh, se convirtió en papel sanitario del perrito ese, ¿cómo se llama? No sé Pero el papel sanitario que se anuncia con el perrito, ese, ese es Badaboom. O sea, es de lo peor que pudo haber este, surgido y, y no es que haya sido un mal necesario Antes decíamos, es que Televisa te idiotiza Ok, Televisa está agonizando brutalmente Porque seguimos viendo estupideces como Badabum No es culpa de, pueblo, o sea, ¿qué pasó? No, Es por eso que decimos, son cosas desconocidas, son cosas así que no sé qué Pero tenemos que aprender en qué momento realmente es una dramatización Y además, no solo una dramatización, sino una buena dramatización O sea, una obra de teatro, vato, te quieres asustar, quieres este, sentir algo feo ahorrale unos pesitos y te vas a ver La Dama de Negro, ya murió el actor que hacía La Dama de Negro y daba miedo, daba miedo, o sea ese sí de verdad, el humo, la, las cosas que hacían en la presentación de la obra de La Dama de Negro era una cosa espectacular, entonces vete a ver La Dama de Negro, vete a ver este, hay obras de teatro enfocadas a generar miedo en las personas y con el teatro que es algo tan maravilloso porque el teatro lo estás viendo en vivo y nunca ves la misma obra, porque a lo mejor el actor está diciendo un diálogo y camina por acá, pero cuando la vuelves a ver, el actor ya dijo otro diálogo, pero lo dijo del otro lado, y tú te acordabas, y a ver, este, entonces, esa parte de misterio que tiene el teatro, puede ayudar mucho a generar estas sensaciones de miedo en una especie de dramatización, entonces, para que tengamos una idea de, en dónde ve este loco de la voz del pueblo, que le dice cosas feas a Badabum, en dónde ve cosas de miedo, en el teatro, sí sí sí veo cosas así o porque no soy muy fan tampoco de las películas de terror me da mucho miedo por lo regular entonces no veo películas ni cosas así entonces este no las veo pero sí me gusta ver el teatro yo no tengo ahorita noción de cuántas obras de teatro enfocadas al tema del miedo y el susto y todas estas cosas he visto pero a final de cuentas sí hay una forma de poder consumir este asunto y vamos quieren difundir estas cosas háganlo ustedes mismos no le den importancia a estos fulanos, escriban este un blog aquí en internet, escriban, hagan su propio video, difúndanlo y a final de cuentas pues si todos lo decimos y si todos lo pues, estamos pasando, no tenemos por qué estarles inflando el bolsillo a estos cuates con nuestra atención, porque sí son charlatanes, sí son falsos y aparte la dramatización y el la, el amarillismo que inyectaban estos cuates con el otro sonso ese de cómo se llamaba Víctor no sé qué que Balabundo y no sé qué es está muy fuera de la realidad bueno son temas paranormales no no están como dentro de un plano real tangible pero a final de cuentas se piraban completamente no y desde el punto de vista que lo asumía lo trataban no asumir sino como lo tratan de vender como real como es un hecho real, es un hecho. No es cierto. ¿Por qué? Porque pues, cuando has, has visto una chamaca así de operada, cuando has visto así diario, con tacones, al vato lo ves ahí con sus tenis Gucci, sus pantalones de marca, todo ese tipo de cosas. Es, es irreal realmente que ese tipo de cosas hayan sido como reales. Y a eso sumémosle la cantidad de fraudes, la cantidad de tonterías que hizo Badabuma a lo largo de estos años. Entonces, pierde total credibilidad. O sea. Como dicen, si Televisa era peor, ahora imagínense lo peor de Televisa, ahora en Badaboom. Es, o sea, está, está feo. O sea, sí realmente no tiene ningún sentido y no tendríamos como por qué darles relevancia y no tendríamos ni siquiera por qué estar hablando de ello. ¿no? O sea, a final de cuentas no, no es algo real, no es algo que tenga un sustento lógico, no es algo que tenga un sustento de ninguna forma, es algo que copiaron... ...de otro eslabón perdido que se llamaba Difícil de creer o lo que la, la gente cuenta de TV Azteca o algo así... ...tomaron los diálogos porque hay gente que se dedica a ver de dónde salió qué cosa... ...y cuando los empezaron a desmentir después de la tranquisa que el buen Dross les puso... Empezaron a salir que agarraban estos programas De provincia, de Tijuana De Mexicali, de Hermosillo Programas locales en los que se contaba Este tipo de cosas, o los del Distrito Federal de, de lo que la gente cuenta, difícil de creer Al extremo y esas cosas Y estos cuates lo dramatizaban Entonces, no tiene ningún sentido No hay ningún mérito Y así que tú digas las chavas, qué buenas actrices son O sea, no lo son Entonces, ese es el punto Para que digan la información de Badaboom también entra en el costalito de los charlatanes. Toda la banda que se dedica va en ese costalito. A lo mejor podemos tomarlo como entretenimiento. Sí, vienes en el camión, prendes el celular, lo ves tantito, te entretienes, pasas el rato. Quien quite, hasta una sonrisa te quite. Digo, hasta una sonrisa te, te haga salir, ¿no? Así de, ah, sí, qué bueno, no. Imagínate, te quita la sonrisa No que sí, te, te, te dio pena, ¿no? Te estaba riendo y de repente no, oh, pues no, de lo feo que está. Entonces, puede ser que en ese momento dices, ah, pues ya se ganaron una risita, qué bueno, pero pásale, pásale, dale, no le des me gusta, no, le, no lo compartas. Eh, ¿Por qué? Porque si no, los algoritmos van a decir, mira, le gustó, enséñale otro, y enséñale otro, y enséñale otro, y cuando veas, ya estás viendo 5, 6, 7 videos de Badaboom tengan ese nivel de, de, de pensar más o menos, si ven el contenido ah qué bueno véalo y al siguiente y al siguiente pero no le no, la idea sería que no se quedaran más del 10% del contenido o sea si el contenido lo están viendo y no les gusta ya ni le sigan o sea si dura 10 minutos con que ustedes estén menos de un minuto ya no le cuenta el algoritmo a eso pero si pasan de ese minuto entonces badabum cobra relevancia y todas estas tonterías todo esto mal hecho pues termina por cobrar relevancia y tenemos ahora esa parte y no estoy hablando de la señora esta Esperen, no, no me sale, no quiero gastar mi equipo en hacer una voz así de hola amigos, son pareja. Entonces, evitemos todo esto, porque si sí, a final de cuentas es pura charlatanería. Amigos, son pareja. Michelle, ¿cómo se llama? Michelle Rodríguez. Ah, una cosa ¿Michel? así, No me acuerdo. <risa> Michelle Rodríguez es una gordita, ¿no? Ah, sí, sí. No sé. No sé, creo que es Michel o Michelo. ¡Glicer, Algo así. Said, algo así. Entonces, Rodríguez. Sí, entonces, pues todo eso forma parte del, del, del, del interés que nosotros tenemos por buscar otra, como algo con que empatizar, ¿no? Y pues, ¿qué es eso? Pues, Ay, mira, están ahí jugando la ouija, que no sé qué. M hace unos años sí vi que estaban jugando la ouija. Y, y vi a mis hijos también, ¿Qué están viendo? A ver, ¿no? Se ¡Están jugando a la ouija, papá! ¡Que no sé qué! Y la ouija se, se mueve y no sé qué Por aquel entonces habíamos comprado la ouija de Dross Entonces estábamos viendo a estos idiotas ver cómo gritaba Y empezaron a gritar y, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! y Dije, no, esto es falso Esto es ridículo, está sobreactuado Es patético, quítenme eso Les doy dos cinturonazos a cada cabrón ¿No? Entonces, este A final de cuentas, sí, o sea, el, el, el conocimiento, no porque yo sea un actor, no, yo sea un director o algo así No, no lo soy, pero son años, años de ver contenidos yo, Somos una generación de 35, 45 años Somos una generación que si no crecimos con televisión de paga pues, Nos tocó ver todo este asunto Es obligado que, que vimos a estas personas difundir contenidos de esta índole y pues sí, o sea, si no lo logramos identificar en esa época como contenido pues sí, desechable, basura, basura, no sé, es que quería buscar como una palabra así de basurístico, ¿no? Si no lo identificamos así, entonces que sean famosos, que ganen muchísimo dinero, termina siendo nuestra culpa. Y eso, pues ahora sí que ni cómo ayudarnos. Realmente, nosotros decidimos al final de cuentas que consumir. Tal vez los más jóvenes sí se dejan llevar por este tipo de tendencias que el mismo algoritmo les trata de colocar ¿no? en el radar. Realmente, el contenido de YouTube en algunas ocasiones se volvió Polinesios, Badabum, Luisito Comunica, y este recuerdo que por ahí. Bajaron ya últimamente otros eh, talentos que estaban surgiendo por ahí, la, a los coreanos. Pero bueno, creo que ahorita subieron a una coreana, una chica chingo amiga, o no sé cómo se llame Pero este el mismo algoritmo es lo que te da, ¿no? lo que te muestra en las páginas principales. Eh, es el interés que, que la oh. masa, que el grueso de la población está dándoles. Desde cierto punto de vista ya hemos visto que nosotros somos los que le damos relevancia a estas cosas. ¿Y qué pasaba hace 20 años en el internet? Hace 20 años en el internet pues, ni siquiera era como hoy en día que las redes sociales y esas cosas, no. Hace 20 años entrábamos a Yahoo, a Star Media, a Hotbot y todos los buscadores que había hace 20 años antes de la era Google y el contenido iba enfocado a la población que tenía acceso a internet. No, no eran los fifis, no eran los chicos Gucci, no. La mayoría de la gente que tenía acceso a internet eran personas que estaban estudiando carreras de ingeniería, carreras de licenciatura de, de cualquier nivel, medicina, lo que fuera. Teníamos acceso a Internet, entonces, conforme se fue masificando las necesidades del Internet como tal, no, no es que se hayan incrementado por el Internet mismo, se fueron eh, modificando por la necesidad de la masificación. Y conforme se va masificando, pues, ¿qué queremos? Tenemos más contenido, tenemos música, tenemos videos, tenemos todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pide la masa? Entretenimiento, entretenimiento fácil de digerir, entretenimiento que sin duda alguna sea que lo ves, te hace ruido, ¡ah, qué padre! te aburres. Y conforme todo esto va cobrando relevancia, nos encontramos el día de hoy, en el que los 30 millones de mexicanos que cambiaron al país, este, pues, tuvieron acceso, y de repente estos contenidos, ...se volvieron masivos, ¿por qué? Porque es el contenido que masivamente... ...se veía en tiempos de antaño... ...por mucho que fue una generación que dijo... ...vamos a acabar con la televisión... ...y vamos a democratizar el, la comunicación... ...¿qué creen que pasó? Nada de eso, todo siguió siendo lo mismo... ...todo siguió igual... ...digo, afortunadamente Televisa agoniza... ...de una forma lenta y dolorosa... ...se fue a pegar allá con Univision... ...porque le va a ir a vender los mismos contenidos basura... ...a, a la banda que está chambeando en Estados Unidos... Y va a ir allá a venderles cochinadas. Si ya tiene allá a Eugenio Derbez y a todos estos cuates, pues sí, para venderles la misma cochinada que les ha vendido todo ese tiempo. Pero la, ahorita que se quedó este hueco, se quedó desnivelado este asunto, pues heredó. Eh, Badaboom fue el único que, que, por decirlo de cierta forma, heredó estas cosas. Y de ahí, como bien lo mencionas, Luisito comunica a los polinesios, este, no sé qué otros, pero son los que más suenan, ¿no? Uya. Son contenidos, ayuya, por ejemplo, son contenidos amistosos, son contenidos familiares. ...que a las leyes de Estados Unidos le convienen que existan o que imponen... ...porque allá en Estados Unidos, digo, puedes salir a los 18 años a, a balasear a una persona... ...pero no puedes ver a un vato decir groserías... No puedes, ver a, ...no puedes tomarte una cerveza, pero puedes ir a una guerra a matar gente... ...entonces, Estados Unidos permite eso... ...ese tipo de incongruencias son resultado de las redes de Estados Unidos... ...¿por qué? Cuando viene el apocalipsis ...a, d d y luego apocalipsis, es como de ad, de advertising y luego apocalipsis... estamos es como juntar advertising con apocalipsis, pues? Cuando viene el Apocalipsis, que desmonetizan a todos los creadores de contenido, fue por eso, porque de repente la Sociedad de las Buenas Costumbres de Estados Unidos empezó a ver y dijo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es que hay un video de un loco hablando de Adolfo Hitler de historia y de repente me sale un comercial de Volkswagen? ¿Me están diciendo que es bueno ser este pensamiento alemán o venía un médico a decirte que tomar Coca-Cola era malo y te salía un mensaje, un anuncio de Coca-Cola? entonces okay, well. Ajá. Entonces todas las empresas dijeron no YouTube o me corriges esta bola de locos o no hay monetización entonces YouTube dijo a ver espérenme hay que ser friendly family friendly, family friendly hay que ser family friendly entonces otra vez viene esta revolución que vendría siendo como una especie de segunda generación de YouTubers en la que de repente otra vez ves a Luisito comunica y dices ah bueno mira qué padre está progresando qué buena onda pero de repente ves a los polinesios siendo los polinesios qué onda no <risa> Lo que le pasó a Facundo cuando Bimbo dijo, no queremos, eh, más bien queremos mejores contenidos en los medios. Y fue cuando le empezaron a quitar, por ejemplo, el programa de Incógnito. De Incógnito, sí. Y, y varios que ya no quisieron patrocinar eh, pues este tipo de contenidos. Lo mismo le pasó, por ejemplo, creadores aquí en YouTube que tú mencionas, por ejemplo, el, la galaxia que decía Tachas y Perico, pues también lo censuraron al este compa que era un troll de internet al mexi vergas desde el nombrecito, ¿no? También me lo censuraron y lo bajaron del algoritmo. Y realmente, este, pues sí, ahora sí que el dinero manda y los que están pagando, por lo menos los comerciales, ahorita incluso ya los segmentan y los ponen dentro de la canastita que debe de ir su, su publicación, ¿no? Si alguien te está hablando de sneakers, de tenis, como le dicen. Pues te van a aparecer eh, deportes, ¿no? O tal vez tienes de ropa Marty, no sé. Efectivamente, en Néstor, <coughs> al respecto de ahí, ahí te, te interrumpí, disculpa, sigue con tu idea. <risas> sí, digo, a final de cuentas, todo este contenido familiar, todo este contenido amistoso, pues tuvo que progresar, tuvo que ser un mal necesario para que YouTube no sucumbiera, no perdiera más dinero, porque... Ya lo hemos dicho, o sea, YouTube no es nuestro amigo, YouTube no es nuestro cuate, no es nuestro derecho como humanos, nada YouTube es una sección de una empresa gigantesca que se llama Google Y creo que Google a su vez es parte de otra empresa que se llama Alphabet Y la misión de las empresas no es que los humanos nos levantemos en una especie de razonamiento masivo No, creo que no, la misión de las empresas pues, es ganar dinero y YouTube es una empresa de entretenimiento, o sea, ¿qué es lo que hace el entretenimiento? Pues a final de cuentas que hagamos los videos, ¿no? Dice, ah, estamos haciendo los videos y ¿quién los ve? No, la gente que los ve, hay un nicho para todo, o sea, todos en algún momento vamos a encajar en un nicho y vamos a llegar a, a algún momento a una masa crítica de vistas y cosas así, entonces... Por, por favor, marcas, este sí sabemos que aquí decimos cosas feas y todo, pero pues consumimos sus productos. Miren, yo estoy tomando en un vaso de Pepsi, eh, allá Francesco su gorrita de los Bills de Búfalo. O sea, todas las marcas están bienvenidas a que si nos quieren patrocinar esta parte, pues adelante. O sea, digo, no tiene como nada de malo. O sea, sí sabemos que hay como ciertas incongruencias, pero pues a quien no le gusta... No sé qué te parecería que nos llegara de repente un arcón de... Unos vinitos, por ejemplo, un, así de anuncien el vino tal... Ah, pues qué bueno, mire amiga y amigo, compre el vino en tal lado... Y a eso es... Esa es la misión de la creación de contenido... Obtener tu atención, obtener la atención de las personas... Para que los, las marcas les puedan vender cosas... Y por eso, estos contenidos, ya sea de, de miedo, de, de, de terror a lo desconocido... De, de, de animales raros, de cosas así... Pues jalan, funcionan. ¿Por qué cuando van a la feria? Por ejemplo, van a la feria, a las ferias de pueblo, por ejemplo. Van a la feria y hay un camioncito. Vean a la mujer monstruo, vean al cocodrilo de dos cabezas, al pato de tres patas, a todo eso. ¿Por qué? Y por qué el otro cuate que está haciendo cosas, a lo mejor magia con las matemáticas o cosas así, no estalle, está vacío no y el otro está lleno. Exacto. No vende. Y todos queremos ver al pato de tres patas y queremos ver al cocodrilo de dos cabezas, a la mujer araña y todo ese tipo de cosas. Todo el freak porque... show. Güey. Ajá, todo el freak show porque desde, desde, desde el punto de vista feo, queremos eh, entender que pues esa cosa decimos, ah, pues es morbo, ¿no? Si empatizamos, híjole, qué feo, ¿no? Pues si sí me va a portar bien, ¿no? Porque acá, por ejemplo, hace como dos años vi todavía a la mujer araña una señora con un disfraz de araña. y no, Es que yo me portaba mal y no comía mis verduras y no sé qué. Y por eso me volví araña. Entonces, empatizamos y, ay, no, pues ya me voy a comer mis verduras y voy a tomar más este, ácido fólico. fólico. No sé, no estoy <risa> tonterías, ¿no? ¿Y ¿Por qué habría de tomar un hombre ácido fólico? En fin, <risa> este, <risa> pensamos que desde este punto de vista, si empatizamos podemos obtener como, ah, mira, yo, si a ellos les pasó así yo mejor no le hago. O, o, o, desde el punto de vista todavía más feo, queremos sentirnos mejor con nuestras mejores condiciones. Ah, yo no soy la mujer araña, qué padre, qué bueno que pagué mi boleto para así ya yo no soy, porque me siento en este momento, me siento superior. Entonces, todos esos contenidos, todas esas sensaciones, toda esa forma de pensar se engloban en estos contenidos y la gente, la gente, Carlos Trejo, Badaboom. Entonces ellos están en este costalito de charlatanes, de falsos, de cosas así. Lo van a explotar y lo van a explotar de una forma en la que llame la atención. Hace años era con cazafantasmas, motocicletas y cosas así con Carlos Trejo. Hoy en día es con pésimas actuaciones, con gritos, manotazos y sombrerazos como lo hace Badabun. Me gustaría verlo en, la, en el metaverso. ¿Cómo va a progresar este asunto del contenido? Sí, de hecho... Eh ya tengo ahí cierto escepticismo al respecto de lo que pueda surgir tal vez eh, sí pueda ser atractivo en un momento al ingresar a este tipo de cuestiones de metaversales eh, pero sí me ha llegado a retumbar mucho en la cabeza lo que dijo el fulano este, el, el Elon Musk de quién carajos va a querer tener todo el día el celular en la cara si, y, si desde niño nos dijeron por lo menos a nuestra generación no te acerques tanto a la televisión que te vas a quedar ciego. Y bueno, tener el celular en la cara, pues evidentemente es otra cuestión de radiación directa a los ojos, porque pues está que te gusta 10 centímetros de, de tu cara, el teléfono, y todo el tiempo y, y lo que te tienes que desconectar aparte del ambiente que te rodea, realmente estás como inmerso en esa burbuja y, y estás interactuando con este tipo de contenidos que, bueno, para mi gusto tendrán que ser muy visuales. Lo poco que he visto de los avatars que muestran me perturba mucho, que nada más se vean de la cintura para arriba. Eh, no sé por qué no, no le dieron el, el monto completo al cuerpo humano o a toda la anatomía humana, que sea más andrógeno. Ese me hace recordar al fantasmita este que sale en he ¿no? A orco ¿cómo se llama que saliera de como de aquí para acá Sí. no sé qué tanto se pueda y me, y, eh, pues sumergir uno dentro de estos contenidos creo que sería interesante ver a dónde va a ir a parar me gustó mucho, por ejemplo probar el, en Playstation 4 un juego que se llamaba Megalodon con, con los lentes de realidad aumentada de Playstation Realmente si sí te sumergías en un mundo totalmente distinto. Bueno, en la simulación te metía en una jaula y te iba bajando hasta el fondo, hasta leche marino, y pues eh, volteabas en la jaula y veías todo el, el mar, ¿no? El mar profundo. Mientras pasaba eso, pues te iba atacando un tiburón gigante y tú lo veías venir al cabrón, ¿no? ¡Wow! Y sí te ciscaba, ¿no? Realmente es muy inmersivo ese tipo de, de situaciones que no sé si realmente al nivel que Facebook lo trata de implementar vaya a tener por lo menos esta calidad que yo vi en este dispositivo de PlayStation que realmente no era un, un celular como tal dentro de unos lentes con lupas ¿no? como lo empezaron a vender hace unos años sino que realmente era un casco, un casco que te ponías con un diseño específico de las pantallas que te sumergía en esa realidad realmente porque pues la pantalla te llevaba hasta esta visión, ¿no? Que serían que 180 grados más o menos. Sí, visión. 180. Pon tú que ya, ya para panorámico, ya con 120 ya es un montón, ¿eh? O sea, ya estamos hablando que pierdes 30 así de cada lado, pero es la, la, lo que se dice vulgarmente la colita del ojo, el rabillo del ojo que no, a final bueno. de cuentas volteas así y ni siquiera lo ves bien. Y así con un casco inmersivo eh, estaría bueno, o sea, realmente así Pero si bien, digo, creo que este es la, el primer punto que le doy por bueno a Elon Musk ¿Quién va a traer sí, esa tío. cosa a diario? O sea, ni para, no, no lo veo ni para manejar ni nada de eso Estaba viendo cómo era el progreso, yo me lo imaginaba, por ejemplo, me gustaría mucho Pensar que, por ejemplo, te compras el óculos, te puedes decir qué bonito se ve una película una película así de destrucción de mundo y no sé qué, que tengas este no es que no me imagino porque la parte de sentir por ejemplo un golpe o algo así pues, es como donde está, ¿no? o sea que nomás te vibre aquí arriba o las manos pierdes como la inmersión digo bueno, tendría que ser a... como en el, en el en el juego en el, la película de Ready Player One que ándale, todo el traje y, ¿no? todo el traje que vibre te, te apriete cuando sientas algo no sé, o sea, todo ese tipo de ese nivel estamos ya lo hemos dicho, estamos a más de 20 años de distancia de todo ese tipo de cosas, o sea, aunque por ahí hubo algunas ideas en los 90 con un chaleco que se llamaba el Interactor, este para Ahora juegos Interacto. de Ajá, para juegos de Super Nintendo te ponías el chaleco y, y la cosa nada más le decía hacían... nada más. No servía de nada. Entonces es, es complicadísimo. Y, y sí, o sea, el punto es bueno para Elon Musk. La realidad aumentada, o sea, la realidad que nos quieren vender ahorita Mark y Zuckerberg y sus cuates, pues no, no, no va a tener una especie como de ventaja, ¿no? Porque te digo, estaba yo viendo los videos estos de cómo se ven las películas y resulta que pues nada más ves la pantalla, o sea, ves adentro y como que ves otras cosas. Y la pantalla a la vez, como, o sea, no estás inmerso en la película al 100%, sino que tienes distractores al lado. Y dije, no, pues ya no me gustó. No me gustó. O sea, yo pensé que sí iba a estar dentro de la película. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado eh, una película como King Kong, donde sale Jack Black, donde van caminando y están los monstruos y salen de repente. Y que estés inmerso y que tengas esa como experiencia dentro de la película, sí me hubiera gustado mucho verla, pero no. No, no creo. entonces ah, sí más tipo de simulación, ¿no? Porque te simulan uh -huh. nadie en un cine, ¿no? Y que hay a lo mejor butacas y cosas alrededor, pero la Exacto. pantalla sigue estando ahí. Estaría mejor que fuera, no sé si recuerdas en las visitas esas que nos mandaron a la secundaria, al observatorio de ahí de Politécnico. Que ah, te acostabas no, sí. sí. En una, una silla, y realmente la cúpula era lo que te daba el panorámico de 360, así súper inmersivo, ¿no? Cuando te pasaban las galaxias y que pasabas al, a través del universo, realmente sí sentías que ibas así en, en, en una nave espacial, ¿no? Mejor sí. que los simuladores esos de las ferias. Sí, sí, cierto. Sí, porque los simuladores de las ferias era el cohete, okay. así era el tráiler con una cosa de cohete y era una pantallota hasta bueno, adelante, 20 movía, a 100, ¿no? Y nada más llegaban cuates y lo movían así. Entonces, no, pero si por ejemplo quieren ver esta onda así del el, el planetario, no recuerdo, creo que es el planetario Luis Enrique R. Soler En la unidad profesional Adolfo López Mateos Mejor conocido como Zacatenco Ahí en la Ciudad de México Si tienen la oportunidad de ir, si ya es posible ir Vayan y vivan esta experiencia Porque al final de cuentas es como Algo real en algo que por ejemplo Siempre hemos hablado aquí Se, lo, lo vemos tan lejano, lo vemos tan increíble Que cuando ya lo vemos en esta experiencia Así ha costado 360, no sé si El, el domo digital también en el, el domo digital del papalote No sé si siga por ahí funcionando, no sé a lo mejor ya reabrieron. De hecho, sí tenían... Yo fui a una del hobo. Estaba bastante buena. Están muy inmersivas y sí son muy buenas. Y no tienes que andar que el casquito y que el óculos. Nada de eso. Entonces, yo creo que para lo paranormal no dan. O sea, no va a dar. Incluso, como bien lo dices, los videojuegos han medio tratado de acercarse a esta onda. Y tampoco. O sea, por ejemplo, había un juego en Game Boy... 3D, de, de, de los de primeros que cambiaron a Game Boy Advance 3D, no sé qué, era, te ponías los audífonos tenías que usar audífonos porque te daba la sensación de que pasaba por atrás la, el, el, el chaneque ahí, te asustaba, ¿no? Estabas viendo así, tenías que estar pero pegadito a la pantalla, entonces la experiencia era cansada porque pues estar así en el Game Boy en un aparato de ese tamaño y luego la 3D simulada te lastimaba los ojos, acababas muy cansado, pero la experiencia de audio era buenísima, entonces... Va a ser el complicado. ¿Virtual Boy se llamaban o no? No, es ese después del. Cosa, ¿no? Un rojo es... que te no, ese No, ese es de los 90. Este era el Game Boy 3D. 3DS, algo así. Ah, no, ya, no, no. Era... Uh -huh. Ajá, no era Game Boy, eran Nintendo 3DS. Ah, Vean qué viejos. Así, para mí todo. <risa> Oye, ¿no? Así como para nuestros papás todo era Nintendo, ahora para nosotros todos Game Boy. El Game <risa> era Nintendo 3DS lo abrías, es, es pequeñito y lo abres y tienes dos pantallas y la pantalla principal es pantalla de tercera dimensión entonces tenía un juego muy bueno que tenías que tomar fotos que, que hacía realidad aumentada en tu casa, tú estabas como viendo así dónde estaban las cosas y de repente en los audífonos escuchabas ay ya te me pasó por acá y tenías que girar porque ese equipo es una maravilla, o sea, tenía giroscopio y no sé qué tanto y te, te, te girabas Y en la cámara ya te salía ahí el chaneque y ya tenías como esa experiencia paranormal Tomabas fotos, este, vibraba, o sea, todo ese tipo de cositas Pero estamos hablando que eran los, son los principios Yo no creo que el Oculus y esas cosas de, así tengan ahorita Ni siquiera un esbozo ahí de lo que esa cosa hizo Y que la parte paranormal se acerque tantito Deja tú del miedo del terror Sino que no pasan del susto O sea, los estos juegos nuevos de Five Nights at Freddy's y no sé qué tanto Que sale un robot ahí chistoso y te asustas y ¡oh! bueno, he Son hecho. solo sustos Son solo sustos porque te quedas quieto Y de repente otra vez brinca el mono Y ¡Ay! Ya me asusté Entonces eso no es miedo, eso no es terror pues Tampoco está bien tratado el tema en esta onda Creo que por ahí va el asunto Creo que por ahí va va devanando esta cosa y vamos a este, ir viendo que no hay un tratamiento serio En la divulgación, en la explotación de estos contenidos Tenemos unos comunicadores por ahí que podríamos eh, pues, usar la palabra rescatable ¿sí? Porque, Al final de cuentas incluso lo mencionamos mucho aquí, por ejemplo, Dross con sus top 7 eh, Él perfectamente es un divulgador y él... Él lo dice, no no soy un científico, no soy un explorador, no soy, no soy un divulgador. Yo, A mí me pasan las historias, hago la, ni siquiera Dross hace las ediciones. O sea, Dross le pasa sus ediciones a otro fulano, otro fulano edita, otro fulano pone la música. Y al final del día, Dross entrega el producto final bajo su dirección, o sea, bajo su tinte, bajo su sello. Lo que hacen, por ejemplo, los directores de cine, Guillermo Altorro y todos ellos, Dross lo hace con sus videos. Se nota cuando no lo hace él directamente. Baja la calidad de los videos Entonces él no es Un investigador Él no cobra por cursos Él no cobra este sí, Vende libros pero no cobra cursos Vende <risa> sus libros Pero desde el principio sabes que son libros Ficticios, sabes que son libros De entretenimiento Sabes que son libros de iniciación a la lectura Que a lo mejor entran dentro del terreno Fantasioso Y ahí es donde el punto válido Como divulgador como gente que comunica estas cosas lo saca del costal de los charlatanes porque dross él dice yo no yo no voy a estar investigando nada de eso y, y cuando eh, yo es que yo llevo siglos siguiendo a dross desde antes de que existiera el youtube este, veía sus, sus blogs y todo ese tipo de cosas y, y me gustaba mucho todo el contenido de humor este, feo que tiene dross porque si la gente va está bien ofensivo dice muchas groserías <risa> Dros el, el Dross de los 2000, entre el 2008 y 2012, era una maravilla con su humor feo y horrible, ¿no? Y ya después empezó con los tops y con las cosas de miedo, pero lo hace desde el punto de la difusión. Y cuando él dice, mi libro, ya sabemos que es un libro de ficción, que es un libro de aventuras, que es un libro fantasioso, y no hay como... Que digamos, ay, nos lo vende como real Y no sé qué, cuando él dice Está basado en hechos reales cosas así También siempre dice, toma tus precauciones Cosa que los charlatanes Estos que hemos mencionado, no hacen O sea, los charlatanes ay, sí, es de verdad ¡ay! Y todos gritan Y todos se ponen histéricos pero no dicen que están dramatizando No dicen que está así O sea, si se dijera, ah, qué bueno Lo tomamos como lo que es O sea, y no caemos en el hecho de que nos parezca Ofensivo, molesto, charlatanoso No lo caemos ahí, sino que caemos Que es entretenimiento, entretenimiento Efímero, olvidadizo y todo eso Esa sí, es la sí, diferencia Entre el, entre el Gran Dross Y los otros sí, charlatanes sí, sí, sí. Al otro fulano eh, Oxlack Oxlack Castro este cuate también es este muy bueno, muy buen difusor... Porque al final de cuentas también él no es necesariamente una especie de científico... Él necesariamente no toma como este eh, camino... Pero, pues así ya sea eh, investigación de campo... ¿no? Bueno, ah, con History ya se empezó a salir a, a visitar por lo menos este, Tijuanaco y, y las ruinas y cosas... Pero, hay un pero en sus investigaciones que no entra dentro del ámbito exagerado y no te puntillea de vean aquí lo, lo, lo, lo paranormal que es. Así como lo decimos aquí, no sabemos qué sea, no sabemos qué esté siendo, pero es interesante que se estudie, es interesante que esté el otro. Y en todas sus difusiones, porque él dice, yo lo investigué, no, no es cierto, ponen ahí a los becarios a que investiguen y a los chavos a que, ¿para qué? Para que él nomás llegue y meta el gol ahí de... de, de Difundir la información porque pues, Oslac se hizo un camino, se hizo muchos seguidores porque, porque eso hacía, o sea Él tomaba la investigación, tomaba la información Y salía, años no antes sabe. Tenía un este, programa Un canal de YouTube también Perdón, de, de insectos Y es donde dices Ah, pues él salía a ver los insectos Te mostraba X o Y insecto eh, Lo picaban Etcétera, etcétera Y, y, y si sí podías ver que tenía como cierto nivel De está pasando eso en ese momento Porque no está dramatizado Ni nada de eso, entonces cuando Entendamos ese tipo de diferencias ¿no? Porque a lo mejor va a haber quien me diga Ah, es que Ozlack, no sé qué y, Sí, también hay detractores, y qué bueno Y por uh -huh. favor déjenos en los comentarios Por qué les cae Gordo Ozlack, por qué les cae Gordo Dross y todo ese tipo de cosas Porque si nosotros porque ahorita ama, Le estamos... Bueno, ¿Por qué aman a Badaboo? O sea, sí es muy válido, porque nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia en la que hemos estado viendo que no, no, simplemente no nos parece, no nos gusta, digo, no, no, no, no le hemos dado seguimiento ni entendemos a qué van sus ondas. Pero sí, por ejemplo, yo sí soy un fan súper ferviente de Dross y digo, sin llegar al fanatismo de, ah, Dross, es que no, o sea, no hace a... Ándale, sí, Dross. <risa> Pásate conmigo, no, no es cierto. <risa> no, no, entonces dices, bueno, o sea, toda esta diferenciación que podríamos hacer entre un Carlos Trejo y un Dross está sumamente marcada. Ese es el, esa es la diferencia. Si entendemos que Carlos esto, esto es real, véanlo cómo fue y salgo a los medios y el Dross el Dross dice, no, solo te estoy contando la historia que a mí me contaron. Te estoy viendo así, vela. Si tú quieres creerla o si no, investigale, acá hay más cosas, etcétera, etcétera. Pues eso es como la parte importante en la que tenemos que tomar en cuenta. Quién sí, quién no. Y lo repetimos, no hay una publicación científica, no hay una publicación, como lo hemos estado en La Voz de la Galaxia, difundiendo, de tal o tal universidad este, hicieron esta onda, le están dando seguimiento al proyecto de congelar un ente fantasmagórico de Carlos Trejo en la Universidad de Northway, no sé qué con maestros en física y en congelación de nitrógeno no lo sé o sea no hay algo serio no hay ninguna cosa que nos diga que estos cuates están en, en una investigación seria y tampoco hay alguien que diga yo realmente por ahí jacobo greenberg quiso como medio meterse esa onda pero ya tenemos un episodio de dónde cangrejos está jacobo greenberg qué pasó ¿No? entonces ya nos contestó por ahí un seguidor que se fue a Estados Unidos porque no aguantaba a su mujer. ¿Quién sabe? No lo culpo. <risa> Digo, Así, no, porque amigos. yo no su mujer. Sí, no, no sé. bueno, por lo menos dicen que era espía y a lo mejor tenía muy mal carácter como Putin, ¿no? que llegó a ser espía de la KGB rusa. Realmente aquí hay que aprender a diferenciar qué es lo real, qué es lo que realmente estamos viendo, cuál es el contenido útil... Del que no nos va a ser funcional Del que no vamos a tener una especie Como de conocimiento válido Porque al final de cuentas de qué les va a servir Que ahí viene Badabung Y las chavas gritaban, no sé ni sus nombres ¿no? Y gritaban porque se movía la Ouija No, o sea es más no Ahí tengo mi Ouija de Dross Voy a hacer un video especial de la Ouija de Dross este, Segunda parte porque hice uno hace unos años Pero por ahí debe de estar Para, para que vean que no pasa nada No hay este, algo así y trataré de llevarlo con el método científico que tanto este, defiendo, ¿Sí? entonces, y no creo que me dejen entrar a un cementerio, no creo que en o su sea, no juicio alguien, este algún guardia diga, sí, pásale aquí a hacer tu video, no sé qué, no, creo que no, o sea... Creo que ¿sí? te saltes al, al cementerio municipal, que casi siempre son los más descuidados. Ajá, siempre están vacíos, bueno, siempre están descuidados en estado deplorable, pues no, o sea, voy a tratar de hacerlo en el parque aquí de mi colonia Y hay más o menos, se han muerto uno que otro, una que otra ardilla y aves y cosas así y a ver qué nos responde Porque no tiene como mucho sentido este, este asunto hacerlo bajo ese punto de vista Vamos a hacerlo de otro punto de vista, a ver cómo nos va Entonces está la promesa para el canal XHT web de este video eh, Con una ouija, eh, tratando de hacer cosas fantasmagóricas y cosas así Entonces pongan atención en eso que los difusores de contenido pues sí tengan como esa diferenciación y si les dicen que es real pues busquen la información, o sea busquen el, los nombres, busquen todo eso y, y van a ver cómo se van a ir cómo van a ir deshilando toda esta información pasando de la fantasía a, a esta realidad y en la realidad van a ver que a lo mejor hay mentiras hay fraudes, hay extorsiones hay un montón de cosas que se tratan de enmascarar pues sí, con esta onda del morbo con esta cosa de lo paranormal y por ahí va el asunto, entonces esa es la tarea para que cerremos la voz de la tumba de esta semana, esperemos que este contenido les haya sido de utilidad, que les haya gustado, que les haya sacado una sonrisa, si llegaron hasta esta parte del video muchas gracias, en serio que, que nos, nos ayuda mucho a que lleguen a esta parte del video, déjenos en los comentarios sus nombres, déjenos en los comentarios este, sus experiencias, qué les parece, para que también interactúen con nosotros, síganos en La Voz del Pueblo MX, en TikTok, en Quay, en Instagram, en todas las redes sociales. En todas nos va a encontrar. Y en todas hay contenido interesante, hay contenido divertido, hay contenido de el momento. También siga al canal XHT Web con todas sus redes sociales y la sección que está volviendo, XHT Web al servicio de la calamidad, donde hay noticias calamitosas y noticias ahí chistosas. Y está Néstor, excelente ahí está amigos, ahí ya me agarró la ronquera efectos post-covid vamos a aclarar la voz aquí listo pues ya está amigos eh, recuerden pues simplemente eh, usar la lógica y la, la, la razón si por ejemplo este tipo de networks o redes de creadores que así se le conocen hoy en día Realmente expusieran a, a sus talentos a este tipo de peligros, que llegaran a ser fantasmas hasta agresivos o, o que llegaran a, a endemoniarse o, o realmente eh, capturar por ahí un ente en su cuerpo, pues creo que no lo arriesgaría y no tomarían, yo creo que esa, ese camino, a estas personas, o quién sabe, ¿no? Tal vez sí, hay mucha no, sí. gente muy sedienta de fama. ¿no? <risa> Deja que se les meta el chamuco o el chaneque, que, que se tropiecen y se rompan un hueso. ¿Tendrán seguro estos morros? ¿Tendrán seguro Ojalá. social? ¿Tendrán acceso a gastos médicos o a ¿cómo gastos médicos mayores? mayores. O algo así. ¿Se lastiman? O sea, se caen entre en la moraje se caen en una tumba, se lastiman, se fracturan, por decirlo no muy trágico. ¿Habrá Exacto, una especie de seguro? ¿Habrá una especie de indemnización de que estaban trabajando en esta cosa? Yo creo que no, Exacto. o sea, porque les voy a poner un ejemplo, ¿qué es lo que hago en XHTW con el Wichi y con mi hijo cuando estamos haciendo un video? Si reditúa, hasta después de seis, siete meses el video y, los, y como en el AdSense lo tenemos marcado, cuánto nos pagó un video, cuánto nos pagó una temporada Si reditúa, te compro un dulce, te compro un Nintendo, lo que sea, ¿no? Digo, no le comprometiendo cada rato, ¿no? Pero es <risa> sí, ridícula. Me imagino que el formato de negocio de Badaboom y de estos cuates va por ahí el asunto. Hasta que paguen las empresas, hasta que paguen las marcas, les han de liberar un pago a estos cuates y no ha de ser un buen pago. Como toda empresa mexicana, seguramente Badaboom va a destinar el 70% a sus ganancias, ¿sí? A sus sí, ganancias, sí, sí. al dueño de Badaboom va a decir: Este 70% es para mí. ...y el otro 30% es para entregar un producto de pésima calidad... ...porque así funcionan las empresas mexicanas... ...ahí está Telmex... ...Telmex es el mayor ejemplo de que todo está enfocado a la ganancia... ...entonces... ...si como bien dice... ...Francisco dice... Pues, qué onda, por qué está esta gente... ...bueno, tienen un seguro, tienen algo... ...claro que no, no está bien la inversión canalizada... ...y por eso vemos eso... ...o sea, sin duda alguna que va por muy mal camino el entretenimiento... ...y si ustedes están en Badabub y ve este programa vida seguro, no o sea menso <risas> sus derechos le puede pasar un accidente laboral y quién lo va a apoyar, ¿no? ¿Quién te va a apoyar, amigo? Y obviamente a los más pequeños que realmente no sé si sea propio de decir que estén por aquí viendo el video pues no traten de emular estos, este, este, este tipo de videos de ir a un panteón, meterse a hacer ese tipo de locuras porque realmente como lo dice Néstor, se pueden romper un pie en la oscuridad o o quién los viera sacar de ahí si cometen un delito federal por estar en, este, en ese tipo de zonas, quién nos viera sacar de, de, de la cárcel o ¿no? no sé dónde los metan ¿eh? a las personas que están allanando tumbas o el cementerio y pues mejor eh, evitarle ese tipo de corajes a nuestros padres y a las personas que, que nos eh, cuidan. ¿no? Y ya está, amigos, cerrando la idea. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Y suscribirse a este canal, al de XHT Web, y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Néstor, y hasta luego. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. <risa> hasta luego. Nos vemos en el juego de la Ouija. El juego de la Ouija en XHT Web. Ándale. Adiós. <coughs>